Los estudiantes del Liceo Ercilia Pepín se lanzaron a las calles, incendiaron neumáticos, incendiaron neumáticos, perdón, lanzaron basura, escombros, varias bombas lacrimógenas por parte de la Policía Nacional para intentar calmar la situación. Los estudiantes lanzaron piedras. En fin, una manifestación no pacífica. Donde quiero hacer énfasis, y primero quiero escuchar las declaraciones del dirigente estudiantil Joel Martínez. Ellos están protestando contra, en contra de la inclusión de la policía escolar en el Liceo Ercilia Pepín. Vamos a escuchar a Joel Martínez. No existe con un uniforme porque se lo dan a los policías que son gente a los que hacen servicio todos los días y les pasan un, informe, un día libre y los ponen aquí. Aquí todos los conocemos en Brasil y sabemos que la policía escolar es de nombre, nada más sí, Pero de preparación, de cómo manejar situaciones, ninguna preparación. Y e incluso los policías que mandaron, bueno, los lo conocemos y sabemos que son de la policía nacional de los grises. Nosotros hemos estado rechazando la presencia de la policía escolar aquí, en el este centro educativo. Solamente en la mañana quieren ir. Entonces, por esa razón, después de advertir a las autoridades que no queríamos la presencia de la policía en el centro, por eso se, da, se dieron las manifestaciones de hoy. gracias a eso, nosotros estuvimos hablando con la policía que estuvieron aquí el día de hoy para que no se presentaran ninguna situación con ellos. Por eso, el compañero Ariel, compañero Rey, nosotros estuvimos aquí, para que no se presentara ninguna situación de agresión a los policías que ellos mandaron el día de hoy. Entonces, las autoridades de la policía escolar, no han querido entrar en, ninguna, en ningún acuerdo desde el principio de con una imposición. Nosotros hemos dicho que de esa manera no. Hablate con no los. Nosotros nos vamos a retirar, entonces se retiran un poco por un problema de sanidad. Nosotros vamos a retirar. Policía escolar no existe, Frank. Eso, eso está claro. Ustedes pueden revisar todos los policías que están vestidos de azules aquí en San Francisco y no son policías escolares. Son policías nacionales que hacen servicio en el Guaití que nosotros lo vemos a diario.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 y llevaron los lícidos y, y los penetraron al centro educativo y estaban con su arma de fuego de. ¿vale? Como que eso era un grupo de delincuentes que estaban con Entonces la historia de esa policía escolar se conoce. Bien. Miren, la orden general número 46, de fecha 15 de septiembre de 1999. Me pueden colocar las imágenes, por favor, nuevamente. Crea el Departamento de la Policía Escolar. La misión inicial, regular el tránsito vehicular en las, en las escuelas. Eso lo recordamos, en esa parte estuve, cuando era estudiante. El Decreto 223-03, de fecha 11 de marzo del año 2003, eleva la categoría de dirección, con la misión de dar plena seguridad a la comunidad educativa nacional, incluyendo las instalaciones físicas, propiedades patrimoniales, además de velar por la tranquilidad y el orden de los centros educativos. Pero la ley orgánica de la Policía Nacional, en su artículo 37, señala que las direcciones especializadas a la dirección de la policía escolar, como una dependencia de la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional. La ley orgánica 590-16, esa me la sé. Pero, ¿qué pasa?, Depende directamente del Ministerio de Educación en lo que respecta al cumplimiento de su misión y al establecimiento de las políticas y filosofía de trabajo de la unidad de quien reciba los recursos necesarios para su operación. Está subordinada a la Dirección General de la Policía Nacional en lo que concierne a la provisión de personal necesario, armas y equipos requeridos para las tareas de seguridad. ¿Es una dependencia de la Policía Nacional establece ahí? Pero mi pregunta es, mi pregunta es, yo respeto el derecho a protestar que tienen los estudiantes, soy muy cuidadosa en eso. Pero mi pregunta es la siguiente, como una ciudadana normal. Si a las escuelas y a los liceos se va a estudiar, ¿por qué debe generar preocupación la presencia de la policía escolar? Porque a estudiar? Y ahí lo que van son adolescentes y jóvenes creo que tenemos primero que analizar algunos factores tenemos que analizar algunos factores porque hay ciertas lagunas que no están muy claras uno debe preocupar que la policía escolar esté en un centro educativo particularmente la he visto en muchos centros educativos no he conocido incidentes todavía entonces por qué oponerse en el Liceo Ercilia Pepín, a la policía escolar. ¿Se oculta algo ahí? ¿O no se va a estudiar ahí? Porque entonces, yo pido disculpa pública porque estoy equivocada. Pero ya hay que dejar esos métodos en los centros educativos, que por cualquier cosa, a lanzar a los estudiantes a las calles. Porque verdaderamente ya debemos nosotros... Tomar otro nivel, tomar otro nivel. Las demandas siempre serán justas y hay pleno derecho para eso. Pero entiendo que hay que cambiar ciertos aspectos. Ahora decidí buscar el marco legal y me ayudan ahí los abogados si estoy equivocada. Bueno, yo también estudié derecho aunque no esté en ejercicio. Me gusta siempre leer y buscar para no andar hablando disparate en la televisión. ¿Qué hay que procurar? Y en eso estoy de acuerdo, con dar una formación continua a esos agentes que van a fungir como policía escolar, en el sentido de que no es lo mismo mantener el orden público en el municipio que acudir a un centro educativo. Es un protocolo muy distinto, ahí sí. Pero oponerse a, a, a la policía escolar, no, pero esa policía especializada... Está es ciertamente establecida desde 1999, primero iniciaron, recordamos, para brindar asistencia en la parte frontal de los centros educativos cuando salían los estudiantes, un apoyo. Luego, en el marco legal y que lo leí claramente en el decreto 223-03, aumentó su categoría y su función. Y finalmente, la ley orgánica de la Policía Nacional, en su artículo 37, señala que es una dependencia de esa institución.